Amables televidentes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy miércoles tempranito, su espacio de mañana le da los buenos días. Buenos días, Fulvio, ¿cómo muy estás buenos hoy? días, Carolina. Hoy es martes 16, Carolina. Ya casi. se siente ese olor a pavo casi. casi. este año a mitad rapido. de año. ¿ca? Va rápido, wow. va muy rápido. Gracias a cada uno de ustedes en nombre del equipo de mañana, en nombre de todos nosotros. Nos sentimos complacidos, nos sentimos bien, porque siempre ustedes nos permiten compartir todo el contenido de mañana en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis y todo lo que siempre tenemos para ustedes. Hoy tenemos muchos temas, el, el fogón está caliente. Hoy vamos a hablar de la visita de Leonel al Congreso el miércoles, mañana a las 3 de la tarde, protestando ahí frente al Congreso. También vamos a tener a Jesús María aquí, eh, el encargado, de la, el presidente de la Cámara Americana de Comercio Provincia Duarte. Vamos a hablar del aumento del salario y que lo que está pasando es que muchos empresarios no quieren acatar este aumento. Y también estaremos hablando de el tránsito, cómo han ido aumentando los accidentes. Qué pena, señores. Todos estos temas y la situación política, que Giuliani viene al país a hablar de asuntos de seguridad, que siguen los dimes y diretes, ahora Franklin Almerda, Rancier respondiendo a Marchena. Esto es algo fuerte. Vamos a... Todo este contenido a compartirlo con ustedes gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste, desde, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada, al canal 14 que nos une con la novia del de, de Atlántico, la provincia de los cruceros, Puerto Plata.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 Eh, les recordamos también que Francis está de vacaciones, por eso no lo ven aquí con nosotros, pero merecidas vacaciones, donde quiera esté que la pase bien. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy pocas posibilidades de lluvia, aire seco del este-sureste, también soplando, con un, interactuando con un sistema anticiclónico, lo que va a provocar pocas nubes y mucho sol. Temperaturas aumentan, todavía hay presencia de polvillo del Sahara en la atmósfera de nuestra geografía nacional. Por lo tanto, no se exponga los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde, vista ropa ligeras, colores claros e ingiera mucho líquidos. ...pocas posibilidades de lluvia en la mayoría del territorio nacional... ...estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy... ...de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Muchísimas gracias, Fulvio, por informarnos cómo estaremos hoy... ...cómo estarán las condiciones del tiempo... Eh, ...vamos de inmediato a iniciar con todo el contenido que hemos preparado... ...para ustedes, como bien decía mi compañero... Y, e, inici ...e iniciamos con el tema de que nos tiene hace meses a nosotros acá acaparado toda la atención en la República Dominicana y es que para este miércoles son muchas las expectativas y es que Leonel encabezará eh, este miércoles hoy acto frente al Congreso Nacional contra la Reforma Constitucional el miembro del Comité Político Radames Mejía que eh, Jiménez dijo que el expresidente Leonel Fernández encabezará mañana miércoles un acto en horas de la tarde frente al Congreso Nacional contra la reforma constitucional para habilitar la reelección. La facción del expresidente realizó una rueda de prensa donde reiteró el respeto a los 15 puntos acordados por el Comité Político el 19 de julio de abril del 2015 en Juan Dolio. Jiménez, quien fungió como vocero del grupo, dijo que el exmandatario firmará el libro contra la reforma eh, a la Carta Magna e invitó al pueblo a acompañarlo. Bueno, son muchas las expectativas eh, que tiene el pueblo, que tiene el mismo PLD. Tenemos las imágenes, vamos. Vamos a ver las declaraciones de, prensa, de esta rueda de prensa que presentara ayer ese grupo de Leonel Fernández. Escuchemos. A través del bloque de defensa de la constitución a expresar sus re respaldos ...para que la Constitución sea respetada. De manera que este miércoles, reitero, el compañero Lionel Fernández, como lo ha hecho siempre... ...se presentará a partir de las 3 de la tarde al Congreso Nacional... ...a corresponder a esos miles de ciudadanos de todos los estratos sociales que han estampado su firma en defensa de nuestra Constitución. Lo que estamos haciendo es respetar la disciplina del partido. El Comité Político acordó 15 puntos en el 2015 que fueron ratificados por el Comité Central, por el Pleno de Delegados del Congreso del Partido, homologadas es ese acuerdo ...por una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Y esa es nuestra lucha, que se respete esa decisión. ...la rueda de prensa que presentara eh, el grupo de Leonel Fernández en la eh, ayer a, toda, a todo el pueblo dominicano. Y a la verdad que será un reto fuerte para, eh, para Leonel Fernández mañana miércoles a las 3 de la tarde, cuando vaya a, a firmar el libro de protesta en contra de la reforma a la Constitución, será un reto fuerte porque él está llamando al pueblo a que lo acompañe. Sí. Y ya Luis Abinader hizo ese llamado el viernes, en la mañana, en hora de trabajo, lo hizo como líder, Inclusive el partido se desliga de eso, se desliga a Hipólito Mejía. Sí, así y es. Y se desliga a Leonel Fernández, que eh, eh, también está en esta causa, y tuvo que hacerlo con su militancia, solo. Pero es considerable así, la, la cantidad así, de participantes. Aún así, siendo este desafío en horas de trabajo y con toda la bocina del gobierno en contra, se hizo una actividad magnífica el viernes en la mañana. Entonces. Leonel tiene un reto como líder también de llenar eso. De no que, de no quedar por debajo. De llenar eso. Eh, de, de su contrincante de alguna forma, el Luis Abinader. Porque de no hacerse la, re, sí. la reforma y de que Leonel sea el candidat, el el candidato a las elecciones para el 2020, y que se entiende que desde el PRM sería también Luis Abinader, eh, de alguna manera, pues, son contrincan, contrincantes. Ah, hay 15 puntos, que son los 15 puntos sí. que ellos acordaron en el 2015. Eh, si recordamos, aquella vez, el comité político se fue a Juan Dolio. Sí. Y ahí aprobó reelección por reelección. Relegimos a Danilo, reelegimos a los diputados, a los senadores, a los síndicos, eso fue un eso fue como una estocada a todo el que aspirara, a todo el ah. sistema democrático. Pero bueno, eligieron eso y sí. dentro de los acuerdos en ese momento estaba te vamos a dar esta oportunidad, te vamos a apoyar, pero tú no vas en el 20. Eh, ahí es que radica es que la radica. posición, eh, Fulvio. Fulvio que hemos asumido de que no es una defensa propiamente a la constitución no, no, no, es una defensa a esos acuerdos y que en este claro, momento están afectando claro, a Leonel Fernández, claro, claro. o sea no me digas a mi, y como, lo están relacionando con la constitución, por favor y como es mucha, ya los dominicanos gracias a Dios están saliendo un poquito de, de creernos todo lo que nos dicen, la gente entiende que no es en busca de ninguna defensa a la constitución, sino son los intereses del expresidente Fernández de volver al poder y de no permitir que sea Danilo el precandidato, porque entonces para él sería mucho más difícil. Eh, la gente dice: Bueno, si tú tienes tanta defensa, tanto interés de que se defienda la Constitución, tú lo que tienes que hacer es deslígate de, de tu interés de ser precandidato y asume esa defensa, pero que sea con otro ciudadano del Hay PLD. Que nosotros, como partido, el Partido Revolucionario Moderno, decimos ni uno ni otro. Exacto. Es en defensa absoluta de la constitución, porque ahorita en el 20 quieren modificarla otra vez para no, van a, van a ser eh, y en el 24, vitalicio y en el 28, modificándola a su antojo personal, y eso es lo que no se puede, ¿por qué? porque nosotros tenemos que velar por seguridad de, y estabilidad de las instituciones un país que no tiene instituciones estables es un país que no tiene un horizonte un objetivo de desarrollo Mira, eh, hay que resaltar, y anoche, Fulvio, veía una entrevista a, a Temístocle, donde él hacía referencia al manejo que tuvo Leonel Fernández cuando eh, fue presidente y que se sentía un dios y que se sentía que él era el único que podía ser dentro del partido y que según te, Temo, esto fue lo que lo hizo salir de las líneas de Leonel Fernández, Ahora bien, el enfoque de él, y, y me gustó escuchar esta parte, y mira que sabemos la, el, el manejo que ha tenido el señor Temo, pero él decía, bueno, pues ni Danilo ni Lionel, vamos a buscar una tercera persona, yo cedo mis aspiraciones como precandidato que tengo, dice Temístocle, y vamos a buscar a una persona que garantice la unidad del PLD, entonces de alguna manera... Se entiende que hay gente que tiene un poco de juicio dentro de ese partido y que busca que se resuelva no, la situación. Aunque Temo esté en lo cierto en eso, Temo es el primero que tiene menos juicio. Pero, oye Carolina, hoy quedan 10 días solamente sí. para la, el tramo legislativo de, de esta legislatura. Diez días. 10 El 26, así es. 10 días. Entonces, recordemos que 22 miembros del Comité Político habían llamado a Fernández a cohibirse de propiciar actos de protesta o propiciar las mismas frente al Congreso Nacional por la posibilidad de la modificación constitucional. Así que vamos a escuchar las declaraciones de Pared Pérez para recordar eh, eso que nosotros estamos hablando. Debemos recordar que esta son, es una rueda de prensa de la semana pasada sí. y que vamos a traerlas para recordarles a los amigos televidentes qué decía esos 22 miembros y lo que va a hacer Leonel Fernández sí, mañana. Sí, exactamente. Vamos. Escuchemos. Este equipo de compañeros, a lo cual se agregan las excusas del compañero euclide Gutiérrez y José Tomás Pérez, ha querido ponerle manifiesto una posición en torno a los últimos acontecimientos que han venido ocurriendo, tanto a lo interno como a lo externo del PLD, también el compañero Jaime David tiene excusa, hubiera participado conjuntamente con nosotros, y hemos elaborado un documento, que lo tengo aquí presente a mí, que vamos a darles, a darlos a, a, darlo a conocer, no vamos a permitir preguntas, vamos a limitarnos al contenido de este documento, que es el siguiente declaración de prensa como miembros del comité político del partido de la liberación dominicana preocupados por el curso de los acontecimientos políticos en tiempos recientes hemos decidido fijar nuestra posición con miras a garantizar la unidad y la institucionalidad del pld así como el papel político del primer orden de nuestro partido ...en la vida política nacional. Un sector de nuestro partido... Mateo, ...un sector de nuestro partido... ...liderado por el compañero presidente... ...doctor Leonel Fernández... ...ha adoptado una posición frente al Congreso Nacional... ...con el fin de impedir que éste conozca una eventual iniciativa legislativa... ...tendente a convocar la Asamblea Nacional Revisora para reformar la Constitución y permitir la habilitación del Presidente de la República, compañero licenciado Danilo Medina, para optar por un nuevo periodo presidencial. Lamentamos que esta actitud se adopte ante un Poder Legislativo, cuyas dos Cámaras están presididas por dos prominentes miembros del Comité Político de nuestra organización. Respetamos el derecho de cada miembro de nuestro partido a tener y expresar sus posiciones sobre este tema o cualquier otro que incida en la vida de la Nación. Sin embargo, deseamos hacer un llamado al compañero Leonel Fernández y sus seguidores para que sus posiciones sean expresadas en el marco del debate normal dentro de las cámaras legislativas. Nuestro partido cuenta con los mecanismos para encauzar las aspiraciones políticas de cada quien. Por eso abogamos y conseguimos que se adoptara por ley las primarias abiertas para seguir siendo ejemplo de apertura y participación democrática. Por tal razón, si se llegase a modificar la constitución para habilitar al compañero Danilo Medina, este también tendría que someterse al proceso competitivo de las primarias abiertas en el que participarían todos los aspirantes a encabezar la boleta de nuestro partido en las elecciones del 2020 desde ya el PLD ha demostrado ser el partido más abierto y democrático lo que se pone de manifiesto con la inscripción de miles de nuestros compañeros que van a competir por candidaturas en los diferentes niveles de elección otros partidos en cambio han limitado la posibilidad de la competencia al reservarse muchos de los cargos electivos más relevantes. El Partido de la Liberación Dominicana es y debe seguir siendo un instrumento de la ciudadanía para garantizar la democracia y promover las políticas sociales, económicas e institucionales que garanticen un mejor país. De ahí que su lema es servir al partido para servir al pueblo. Lema que en estos momentos adquiere mayor relevancia. Un partido fuerte y compacto es necesario para lograr que la República Dominicana continúe el camino de la institucionalidad, la estabilidad económica, las alianzas público-privadas con los sectores empresariales y las políticas que favorecen a los grupos más vulnerables. En definitiva, nuestro mensaje es respeto por los organismos partidarios de parte de nuestra militancia y máxima dirigencia, que se permita que los poderes del Estado realicen su trabajo libremente y sin ser entorpecidos, y que las diferencias internas que podamos tener las manejemos como se hace en democracia, debate interno y respeto a la decisión de la mayoría. Muchas gracias. Evidentemente, señores, que con la declaración que hiciera la semana pasada Pared Pérez junto a, a estos 22 miembros de, del equipo político, de la Comisión Política del PLD, fue un mandato, fue una señal que le enviaron directamente a León: estate tranquilo, alíniate. Entonces, las declaraciones de Marchena que salieron en ese audio, unas declaraciones muy funestas, muy, muy. Fuera, fuera de, lo, de, de lo que es eh, la educación de que esgrimía ese partido, llamando al presidente del Partido de la, de la Liberación, llamándolo chantajista. Ahora, en otra ocasión, también Leonel Fernández llama a Danilo dictador. Sí. Ya hay una, una brecha de, de muchos pronunciamientos y lo de mañana... Es un desafío que, sí. que el grupo de Leonel lanza a esa rueda de prensa de Pared Pérez. Mi, es un desafío total. A propósito de, de la entrevista que te decía, y, y resalto algunos puntos, porque estamos hablando de un funcionario eh, que está cercano al poder, que de, es el señor de este mito sí. Cleo de sí, y él decía, y él decía, el PLD está dividido, o sea, eso no se puede ocultar, solo falta institucionalizarlo. ¿Qué pasará mañana miércoles? en esta en esta en este llamado que hace el presidente del partido, el señor Leonel Fernández, esto de alguna manera va a determinar muchas, muchas cosas dentro del PLD. Se va a medir, se va a medir el poder de llamamiento que tiene el, el expresidente y también va a dar a, le va a dar a entender tanto a Reinaldo como a los otros 21 miembros, al mismo presidente Medina de decirle, yo no me voy a acatar Evidentemente o lo que ustedes que quieren. Feli Bautista y, y Bauta tienen las guaguas preparadas con la gente del país <risas> entero eso para te iba acoger a acoger para allá eh, eso o sea, es evidente este, llama, este llamado que hace el señor Leonel Fernández no es algo al azar si, si, o sea, si tomó esta iniciativa ya se supone que debe de haber una logística preparada para mañana llevarlo al palacio, sean los motoconchos pagados que andan haciendo las sí, carreras, sean sí, haitianos sí. como lo vimos en las entrevistas y sea todo lo que tengan que hacer, pero ahí van a llevar van a gente llegar. mañana. Fíjate que el comité político del PLD no se ha podido reunir como institución porque Leonel es el presidente, es el que convoca y no ha convocado, ni va a convocar por eso sale Reinaldo Párez Pérez con esos 22 miembros, y presenta las excusas también de lo que no estaban ahí, diciendo, nosotros somos mayoría. Es una línea que le estamos enviando a nuestros legisladores. Y se dice, fuera de Cámara, que los legisladores que no acaten la línea del Comité Político simplemente lo van a expulsar. Eso dice. Entonces, la línea que hay del Comité Político, no institucional, es ahí, no bola. institucional, es que deben de acatar la modificación de la constitución, entonces ahí está Pero el pleito, porque esto no es No es el órgano que de manera formal está llamando, pueden ser los 22 miembros, los 25, todos los que componen el comité político, y si no está encabezado, ahora, y no está de una manera formal. Ahora está el comité central, en el comité central, Danilo Medina tiene el 70% o el 68% y Leonel Fernández tiene el 30, 32% en el comité central. Pero que, que si se lleva ahí, también... Va, va perdiendo por donde quiera que sea en estos momentos porque Danilo Medina es que, quien tiene mayoría, ahora bien no es posible y lo vemos por los diferentes eh, pronunciamientos que hacen de manera particular aún sea un importante grupo y de los más altos funcionarios, lo están haciendo de manera particular, no propiamente desde el comité político o el comité central que se reúnan como órgano como partido, entonces sí, pero tú tienes ahí Carolina a los principales del entorno de ...danilo Medina... ...tú sí. tienes a Marchena... ...que es el vocero oficial de la presidencia... ...tienes a José Ramón Peralta... ...que es directamente el vocero... ...principal de Danilo... ...y tú tienes también ahí... ...en ese círculo... ...a, a Párez Pérez... ...entonces los que han hablado... ...han hablado por el presidente... ...por el presidente... ...pero por supuesto... Eso no, no sé, ...eso no lo podemos negar... ...lo que sí es que debemos de tener claro... ...que estos pre pre pronunciamientos... Eh, y estas iniciativas de ambos bandos lo están haciendo de manera particular, no propiamente como el partido, o sea, no ha sido posible para ellos eh, trazar una línea partidaria, formal, que se diga, mira, esto es lo que estableció el partido, ellos lo están haciendo por un lado y otro. Entonces, de alguna manera, pues le quita fuerza para, vamos a decir, hasta expulsar, como hay algunos que han solicitado, vamos a expulsar a Leonel Fernández, pero para esto se necesita... Eh, unos lineamientos o un ordenamiento específico formal dentro del órgano y de lo que está institucionalmente establecido dentro de ese partido bueno, nos han enviado sus mensajes de whatsapp y nos envía Rigo García Rigo García eh, nos envía esta foto que se entiende, una foto inédita que se entiende que es de Juan Pablo Duarte y nos dice, esta foto es de Próspero Rey fotógrafo venezolana que sacó una, una, una única existente foto de juan pablo duarte es una joya que hay que conservar eh, no se ha podido determinar es, esa foto fue cuando él fue general que estaba con las tropas en el sur que de mil pesos entonces regresó y dio todo su informe y devolvió todo lo que, le lo, que lo, lo que le sobró la honestidad de juan pablo duarte No. Lo, lo único que no se ha podido determinar Si es de él sí. eh, Tenemos William Hernández que nos envía eh, Esta imagen de Osiris de León eh, Donde dice Osiris, lamentamos profundamente El fallecimiento en la tarde de hoy Del doctor Hugo Tolentino Dib Abogado académico e historiador Que fue uno de los grandes faros De la intelectualidad y la honestidad En el ejercicio de la política dominicana Quiero decirte de y Hugo es rector, Tolentino Dib Que Hugo Tolentino Dib fue el pionero en la formación del Partido Revolucionario Moderno, el fundador, y un estandarte de honestidad. Él fue el funcionario canciller que le renunció a Hipólito por okay. enviar las tropas a Irak, que él sí. no estaba de acuerdo por asunto de nacionalidad y no intervención. Hugo Tolentino de fallece y también fallece un gran hombre en nuestra patria. Si sí, todo el pueblo dominicano ha resaltado la honorabilidad de este señor. También tenemos a Nilson Abreu que nos envía una foto relacionada a, eh, a este mismo tema donde José Paliza en su cuenta de Twitter dice Siento informar la dolorosa partida de Hugo Tolentino Di, hombre de ejemplo público fundador del PRM oficial paz a su, a su alma. Nos unimos a toda la familia por el dolor de esta terrible pérdida. Sí, eh, también tenemos a Reinaldo Hernández que nos dice buen día. Señor presidente, ayude a su país, su gente, carajo, renuncie. Lárguese usted y sus gavillas, llevan la nación a la indefensión total. Hay que, un chin, hay que bajarle un ching, hay que bajarle un ching. Bueno, esto es de mañana, bien. así iniciamos con estos asuntos políticos y contactando con nuestros amigos televidentes. Manténgase ahí, no se pierda lo que continúa. Las noticias con Joanny Cordero. En breve volvemos en De Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana. La verdad es que Leonel Fernández tendrá un reto fuerte mañana, desobedeciendo a la parte del comité político de Reinaldo Párez Pérez y los 22 miembros, no institucional, desobedeciendo ah, eso. Pero tendrá un reto grande también de llenar eso de gente como él, líder. Él debe porque demostrarlo. Porque él está llamando a toda la nación dominicana que lo acompañe. Debe demostrarlo. No sé. Hay... Eh, eh, Feli Bautista y Bauta tienen que empeñarse a fondo bueno. para que del país entero lleven agua para allá bueno. no saben, si sí saben algo de la constitución, pero pero llevarán A gente, llevarán gente. Hay que decir que es un reto que tiene el presidente del partido de demostrar ese liderazgo que se supone que él tiene dentro del mismo, dentro de una, y la... un grupo importante de, de plebeístas Y hay que decir también que es posible que aunque no haya habido eh, existido un llamado en este momento para mañana de la oposición y demás, pero posiblemente hayan ciudadanos y otras organizaciones claro. civiles que se unan, sí, como ha sí, estado sí. sucediendo. Sí. Y oye. Es un llamado por los 15 puntos. Sí, ah, no, ellos mismos. Eso ellos, es. Ellos no, me dijeron. Me que no tuviera aquí. Entonces, ah, pues ya no lo de la reforma, Ellos, ellos 15 mismos 15 lo puntos. dijeron. Eh, <risas> ellos mismos lo dijeron. Pero ya se escucha la música, la música de las noticias con Joaquín Cordero. Muy buenos días, Joaquín. Muy buenos días, Fulvio. Buenos días, Carolina. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Buenos días, Joanny. Buenos días, Joanny. Yo estoy desesperado por escuchar tus noticias. Ah, yo sé. No yo me sé. puedo ir sin hoy, sin <ríe> escucharte. Aprovecho la oportunidad para saludar también a los amigos televidentes y tal como como decías, Fulvio, vamos a iniciar con la parte. De las noticias de este martes, iniciamos inmediatamente hablando del plano internacional, específicamente de Puerto Rico, en donde se vive actualmente una situación un tanto tensa y es que cientos de personas piden en la calle la dimisión del gobernador de Puerto Rico. Cientos de puertorriqueños se manifestaron ayer lunes en San Juan para pedir la dimisión del gobernador de, ese, de Puerto Rico, Ricardo Rosselló tras la difusión del contenido de un chat privado en una jornada de incidentes a los que la policía ha respondido con gases lacrimógenos. La publicación íntegra del contenido del chat privado ha provocado una oleada de rechazo por una parte de la población y de la clase política de la isla, tras poder leerse en el mismo insultos y comentarios homofóbicos y sexistas contra periodistas y líderes políticos por parte del gobernador y sus asesores. Vamos a escuchar estas imágenes que acabamos, que estamos viendo en pantalla. Tenemos eh, sonido ambiental. Vamos a escuchar. Estamos viendo son en las afueras del palacio en donde reside y trabaja por supuesto el gobernador de Puerto Rico eh, con una fuerte custodia policial a raíz de la difusión de estos mensajes. Varias personalidades, incluso cantantes urbanos han exigido, han utilizado las redes sociales para exigir que sea eh, dimitido el, el presidente, el gobernador de Puerto Rico. Pasamos con otras informaciones y nos vamos de inmediato al plano nacional. Y es que analistas afirmaron que el PLD puede que no resuelva sus diferencias internas. En momentos en que el calendario electoral resta poco tiempo, analistas... Eh, vaticinan una división definitiva a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana PLD y la salida del expresidente leonel Fernández de esa organización política, por lo que consideran que el partido debe disminuir sus diferencias coyuntuales en la mesa de diálogo y la consternación. Vamos a escuchar algunas declaraciones de, de expertos en este tema que según ellos es muy posible la división interna del PLD. Dicen los acólitos de Danilo, que él va porque Leonel quiere ir. Es que Leonel, yo, aunque yo no lo quiera, Leonel está habilitado. Aunque yo no quiera Hipólito, Hipólito está habilitado. Y ahora mismo, ni Danilo ni Leonel ganan en primera vuelta ya. Esa solución de ese cara a cara de Leonel Fernández. ...y el señor Danilo Medina. El hecho de que hoy Danilo Medina controle el comité político... Eh, ...le ha quitado la posibilidad a ese organismo de mediar. Y no llega a un acuerdo entre ambos... ...tienen que buscar ese candidato alternativo... ...y ese candidato alternativo es crearlo, es fabricarlo. Vamos que aunque en un principio, antes de esta oleada... ...de incluso protesta en las afueras del Congreso Nacional... El PLD había mantenido una postura en la que afirmaba que no había tal división, pero lamentablemente es algo obvio en este momento. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a estas informaciones para que usted se mantenga informado. Pero pasamos del plano eh, político al plano judicial. Y es que durante cinco horas la Procuraduría General de la República interrogó al expresidente del Consejo de la Bolsa de Valores por vinculación ...con el caso Odebrecht en torno a la construcción de Punta Catalina. Vamos a escuchar las declaraciones en torno a esta información del Plano Nacional. Siempre he sido un consultor privado eh, eh, independiente... ...y los servicios que proveímos en su momento eh, tenían toda la legalidad necesaria... Eh, ...para poder ofrecerlos y realmente fueron prestados. Es una empresa que en su momento era una empresa reputada, estuvimos en el día de hoy con un equipo precisamente revisando todos los detalles necesarios, eh, le agradezco a todos eh, y ya las autoridades eh, serán los responsables de proveer los datos correspondientes, los, en la próxima cita. los datos correspondientes de esta, de esta investigación, eh, estamos depositando en el día de hoy todos los contratos, los entregables correspondientes, o sea que no hay ninguna duda de que el trabajo que se realizó fue, eh, fue honesto, fue íntegro y no tiene absolutamente nada que ver con eh, comentarios innecesarios que sean. Recordamos que este caso de corrupción de Odebrecht fue el que generó el movimiento verde fue la, la pieza clave para crear esta, este movimiento que exige el cese de la corrupción y la impunidad incluso en la marcha que realizaran el domingo en Santiago, uno de los puntos que trataron en su manifiesto es la tardía de que la justicia aplique, valga la redundancia, justicia en torno a este caso en comparación con otros que se han descubierto a nivel internacional y que ya hay personas incluso apresadas y cumpliendo condena. Con esta información del plano nacional pasamos a las principales informaciones del plano local. Iniciamos hablando de que Moto se desligó de los atracos cometidos por personas que se hacen pasar por motoconchistas. Las constantes denuncias de ciudadanos que aseguran han sido asaltados y despojados de sus pertenencias a manos de personas que se hacen pasar por motoconchistas ha generado cierta inquietud y por ello el quien preside Fesimoto aquí en San Francisco de Macorís dice, estos actos eh, ilícitos, estos actos delincuenciales no son cometidos por miembros de la entidad. Vamos a escuchar las declaraciones de Rafael Mendoza. Eh, se han incrementado muchas quejas de ciudadanos que han sido atracados, de ciudadanos eh, que personas que se hacen pasar por motoconcho, llamémosle así eh, lo atracan se le van con el dinero o intentan atracarlo tenemos quejas eh, donde nosotros queremos por favor hacer este llamado todo el que vaya a usar el servicio de un motoconcho acá en la ciudad asegúrese de que el motoconchista está registrado en Fesimoto si el motoconcho no tiene este carné que dice Fesimoto, no se monte, porque eh, también sabemos que hay personas que vienen de otro pueblo y como es tan difícil conseguir un empleo de la noche a la mañana, es muy fácil coger un motor y eh, ponerse a conchar. Los motoconchistas deben afiliarse a, a este u otros gremios a lo que pertenezcan para eh, estar debidamente identificados. Y usted como ciudadano, en caso de que tenga la necesidad de utilizarlo y que no conozca cuáles gremios los agrupa y cómo certificarlos, pues busque a alguien de confianza para evitar... Eh, robos y atracos futuros. Vamos a pasar con otra información y es que ayer se entregó una persona que fue acusada de atropellar a un joven en las Guaranás. Familiares del occiso exigen justicia sobre este particular. Tenemos las declaraciones del abogado Luis Miguel Mercedes en torno a este caso en donde lamentablemente falleció un joven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 Eh, ...ya para lo que es enfrentar el proceso eh, con relación a el, el hecho ocurrido en ese momento... Eh, ...está a disposición ya del órgano investigador, que es en este caso eh, el DGC... ...y ellos tramitan eh, el expediente conjuntamente con el imputado... ...ante la autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio Público... ...a los fines correspondientes. ¿Cuándo eh, fue Hace aproximadamente ya como ocho días". Recordamos que este accidente ocurrió la semana pasada y de acuerdo a informaciones de familiares del joven hoy occiso, fue atropellado y dejado en el pavimento, tirado a la suerte, puede ser una de las posibles causas, lo que, o sea, el no tener atención adecuada en el momento adecuado pudo ser una de las causas de su fallecimiento. Vamos a pasar con otra información y es que también conocieron la medida de coerción del de presunto candidato del PRM que fue, que fue atrapado por miembros de la Policía Nacional con aproximadamente 88 paquetes que se presume era cocaína. Eso fue en Villarribas. Vamos a escuchar sus declaraciones y a permitir que sea él quien dé la versión de esta historia. Bueno, no tenemos declaraciones de él, pero entonces vamos a pasar con otra muy lamentable información y es un fallecimiento que ocurrió a un joven luego de que tuvo un accidente. Vamos a pasar con la próxima información, ya que solamente tenemos las imágenes y ustedes la están viendo en pantalla. Pues, como le comentaba, vamos a dar una información muy lamentable y es el fallecimiento de un joven falleció en la tarde del domingo mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado de esta localidad un joven que sufrió un accidente el pasado mes en esta ciudad se trata de julio césar tejada gutiérrez de 29 años de edad oriundo del distrito municipal de blanco arriba esto es en el municipio de tenares el joven tejada fue atropellado o él, o él chocó contra una camioneta, como se observa en las imágenes, del color verde. Y esta se dio a la fuga, el conductor se dio a la fuga. Como decía, el accidente ocurrió el mes pasado, el joven falleció lamentablemente. Eh, vemos las trágicas imágenes de este accidente. Damos muchísimo eh, la muerte y nuestro sentido pésame para los familiares. Pasamos con nuestra información, hablemos del plano político a raíz de la situación que vive actualmente el PLD. Seguidores de la línea leonilista aquí en San Francisco de Macorís respondieron al presidente, al, al vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, en torno a su postura asumida contra la línea contraria. Vamos a escuchar las declaraciones de Juan José Rosario, que es exdiputado de la provincia de Duarte. Lamentable, muy lamentable que una figura a ese nivel eh, se exprese de esa manera. La gente no quiere reconocer que Leonel Fernández es la figura de mayor nivel que tiene la República Dominicana. Leonel no es un hombre solamente de este país, es un hombre de América Latina y del mundo. Es, a día de hoy, el activo más importante que tiene la República Dominicana. Y yo pienso que se merece todo el respeto porque él tampoco irrespeta a nadie. Usted puede estar de acuerdo o no con sus ideas, con sus posiciones, con sus principios, con sus valores, pero él nunca irrespeta a nadie. Y los seres humanos que actúan así merece todo el respeto. De manera que es una pena que nosotros encontremos una figura como Rodríguez Marchena que en el año 2010 se expresaba elogiosamente de Leonel Fernández y que hoy se expresa de esa manera. Estas son las declaraciones en torno la respuesta más bien de Juan José Rosario en torno a las declaraciones del vocero de la presidencia, eh, una prueba fehaciente más de la división que tiene actualmente el PLD. Y continuamos hablando de este tema, pero pasamos a las declaraciones del, del diputado Fidel Santana, quien aseguró que conoce de primera mano que se han tratado de comprar a legisladores con más de 70 millones de pesos en busca de aprobar la reforma constitucional. Vamos a dejar que sea Fidel Santana quien ofrezca las declaraciones. El tema de la modificación a la Constitución sigue siendo un tema de agenda del oficialismo del presidente Danilo y sus acólitos en el Congreso. Esta semana que culminó recibieron un duro revés, pero eh, asumo ...que este plan eh, no ha muerto... ...que continuarán los aprestos... ...y las ofertas de soborno... ...para encontrar la mayoría calificada que requieren... Eh, ...a fin de propiciar una modificación... ...del, del artículo vigésimo transitorio... ...sostengo que moralmente la reelección está derrotada... ...y políticamente también... ...lo único que mantiene vivo... Ese despropósito es la oferta de soborno. Y si ocurriera esa modificación, el pueblo tiene que estar consciente que será el resultado de la compra de conciencia a decenas de legisladores. ...de quien es el diputado Fidel Santana, quien asegura que se está intentando el comprar la conciencia de legisladores para así poder obtener la modificación constitucional y así habilitar al actual presidente Danilo Medina para que pueda optar por continuar en ese puesto. Con esa información cerramos eh, la parte de noticias de, de mañana. Agradecer a ustedes por el favor de su sintonía. No me despido sin antes recordarles a ustedes que esta sección llega gracias a la número uno de toda la región Agua Light.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 Ya la Muchísimas verdad, gracias, Joan, Carolina, Perfugia. que lo que pasa en Puerto Rico es fuerte. Mira, los gobernantes y las personas públicas en sentido general deben de tener mucho cuidado con el manejo, con las expresiones, por supuesto con los chats. ¿Quién no está claro que quien envía algún tipo de contenido o información a través de los teléfonos celulares corre el riesgo de que este sea difundido? Hasta una conversación privada que ustedes te lo pueden estar grabando. Esto ha causado un furor en Puerto Rico al escuchar a este señor, al gobernante de Puerto Rico, referirse de manera... Eh, sexista, aparentemente tuvo eh, sí, también eh, de manera a forma de burla con otros opositores políticos y esto ha llevado a manifestaciones de muchos ciudadanos boricuas a las calles la policía por supuesto ha respondido a esto, hay un dato importante que debemos de resaltar y es el llamado que han hecho el cantante Bad Bunny eh, residente calle 13, en el caso de residente es un artista eh, que se conoce por una línea política siempre ha fijado posiciones en busca o a favor de la ciudadanía eh, no solo en Puerto Rico sino en otros países de América Latina y de la, y de la zona del Caribe han hecho este llamamiento pa, eh, han hecho este llamado para que las personas salgan a las calles y las manifestaciones han sido pues de mucha participación y hay que decir también, Fulvio, que Puerto Rico sabemos que luego del huracán María, eh, aparentemente los desfalcos de los El gobernadores... El otro huracán de la corrupción. Sí, que, que es peor que cualquier eh, claro. huracán eh, o desastre natural. La corrupción que ha existido en los últimos años a Puerto Rico lo tiene sumergido en una crisis. Hay que también otro factor que hay que resaltar es... Ese apoyo que no ha sido muy positivo de parte del gobierno de Trump, porque tiene una visión diferente, vamos a decir de alguna manera, de suministrar ese aspecto económico a la isla y Puerto Rico ha caído, vamos a decir, en un tema de que se ha acostumbrado tal vez a, a ser, es suplido por el gobierno americano como que no ha buscado desarrollar, mantener de manera propia su economía y a esto le sumamos estos factores que hemos venido diciendo, y esto ha causado eh, un colapso de alguna manera. Ahora bien, tenemos dominicanos que cogen YOLA para Puerto Rico, entonces hay que sopesar cuál es la realidad de uno y otro. Bueno... Eh, el asunto es que aquí la, eh, está más fuerte que lo que está allá aparentemente que no se sé, ven unas oportunidades gustaría, sí. allá Profundizar o, o tra, en ese o trampolín punto. para llegar a otro lugar Hay que prof... tal vez son los dólares sí, sí, puede ser y a raíz de, del ciclón María pues hay oportunidades para construir lo cierto es que bueno. ambos casos presentan eh, problemas sociales de, de falta de empleo y de trabajo sí. eh, por otra parte aquí en Santo Domingo eh, el Procurador General de la República interrogó al que fuera el presidente de la Bolsa de Valores de República Dominicana, José Gregorio Salcedo libre porque una de sus empresas estaba, está ligada al escándalo del caso de Bretz por prestaciones de servicios y... De acuerdo al informe de los periodistas de investigación internacionales que presentó Alicia Ortega, presenta 500 mil dólares de pago a través del de sistema de, que tenía la empresa Odebrecht para tratar los asuntos de sobornos. Y dice que el procurador lo interrogó durante cinco horas, señores, cinco horas bebiendo café y bebiendo vino. Así también interrogó a Andy Dagwager, que primero al decir el procurador que eran simples páginas de Excel, ahora entonces inicia este proceso de interrogación y rápidamente también ya fijaron juicio de fondo para el caso de Ebrecht para septiembre 22, si mal no recuerdo, lo que implica que habría que abrir otro expediente de será, este caso. ¿Será cierta fulvio la frase que dice que son todos los que están y son Pero todos cierta, los que son? Cierta, cierta. El cien ciento de la población lo sabe. fuerte nuestro procurador. Es sabe. fuerte, fuerte. Entonces, hay una serie de listas y de nombres de seudónimos que están ahí en ese informe que no se han tocado. Habla de la casa 1 y habla de la casa 2 que en Brasil la casa congresual, todos sabemos quién es entonces la casa 1 es la Cámara de Senadores y la casa 2 es la Cámara de Diputados mañana voy a estar comentando más sobre eso, Muy pero bien. cinco horas procurador cinco horas como procurador caramba, pero bájemele algo bájenmele algo, no se han visto ninguna de las acciones que se han visto en otros países, ejemplo Perú, Perú sí. llama hace allanamiento sin avisarles y busca los documentos en Brasil, usted no lo busca en Brasil, ni hace allanamientos sin avisarle, hay que recordarla, eh, eso parece como una reunión de cinco horas sí, como de sí. como eh, barájemela. para barájemela. las oficinas también, barájemela algo, como que no o sea no fueron a la oficina de este señor a, a investigar los archivos, no, no, no, ni ni se hicieron allanamiento ni ah, nada, pero qué no, bien. no, no, no. Mira, eh, hay que recordar la frase célebre, si se quiere, de Marcelo Odebrecht, cuando se le decía en juicio, usted corrompió a estas personas, él dijo yo no corrompía a nadie, ya ellos eran corruptos, entonces en ese renglón es que caben, cada uno de los imputados y de los que no son imputados, porque en nuestra justicia, en un sistema que no funciona, uh -huh. eh, no van a caer, ni van a ser todos los que están, como dijo el descarado del procurador que tenemos, en mi vida había visto. Tengo más páginas de CEL eh, sí. que luego la voy a presentar eh, mañana en una intervención que vamos a tener. Tenemos más páginas de CEL, la vamos a ir sacando. Mira, eh, amigos televidentes y Fulvio, a propósito del tema que estaremos tratando, y que hace días he venido pensando en el mismo, el tema de los accidentes de tránsito en nuestro país. Todos los fines de semana vemos que mueren varias personas. Ayer murieron tres mujeres en accidente en Santiago. Hoy también vemos el caso acá, eh, llegan, viniendo acá a San Francisco de Macorís, Las Guaranas, donde un joven que había sido accidentado hace un mes murió. Eh, causa mucho pesar, que... La ida a destiempo de un familiar por causa de un accidente de tránsito, que como hemos dicho, tal vez eh, nadie, tal vez no nadie quiere eh, matar a otra persona en las vías, pero hay un nivel de responsabilidad que nosotros debemos de asumir. Y siempre digo, cuando andamos en las calles, ya sea en un motor, en una camioneta, en un carro, la vida de los demás ciudadanos que también están en las vías está en nuestras manos y debemos de crear conciencia en este sentido. El joven se presentó a la DGCET, aparentemente no había querido hacerlo, al ver que lo que sucedió, pues tal vez la conciencia, la familia le dijo que debía de hacer lo correcto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando hay un accidente de tránsito, si usted atropella a alguien, mucho eh, peor, si la persona muere en el accidente, usted debe de ser un ciudadano responsable y con el deber que nos corresponde que nos compete ir a las instituciones competentes eh, otro caso Carolina sí. es el joven que muere también de un accidente que hace una semana se accidentó y esas imágenes que vimos ahí este joven sí. esas imágenes que vimos ahí son imágenes que denotan velocidad observa sí. a la velocidad que se va en ese cruce sí. señores todos tenemos que poner de nuestra parte sí. los cruces, aún estando en semáforo verde, debemos de tener precaución, debemos de disminuir la velocidad. Fíjense ustedes el impacto tan fuerte que provocó que una semana después muriera este joven lleno de vida, lleno de salud, apenas iniciando su vida no Y que la familia, para la familia es un golpe muy grande, porque es que tú no estás esperando que un familiar se te vaya así. Entonces, los accidentes de tránsito siguen arropando la República y Dominicana. Y en la mayoría de los casos, los accidentes de tránsito eh, son provocados por nosotros mismos. Porque eh, sí. si vamos en un vehículo, tenemos que tener la responsabilidad que ese vehículo se puede convertir también en en un ente que provoque daños. Por lo tanto, tenemos que ser precavidos, cuidarnos y cuidar también a todo el entorno, todo todo el que... Claro, daño, claro, ¿no? lo que decía. Entre todos. Mira, eh, hace unos días salieron las declaraciones de Fidel Santana eh, de los famosos 70 millones de pesos, 25 depende de quién sea el legislador que se le está ofreciendo, según las declaraciones que diera el diputado del Frente Amplio. Y esto es lo que nosotros, quienes abogamos por una no reforma, es lo que buscamos que no se dé, por el motivo, por el sentido de que para impulsarlas, cuando no se cuenta con la mayoría, y aún contándose se sabe que para la aprobación de la misma hay algunos acuerdos, que si no son necesariamente económicos porque eres de la línea de quien busca esa reforma, los demás que no la apoyan en principio y que tal vez a una última hora o en un último punto sí cambian de parecer, estas son las implicaciones que la ciudadanía y que nosotros entendemos que conllevan las reformas. Esas declaraciones de los millones y millones de pesos. El hombre del maletín cuando se busca reformar la constitución para una repostulación o reelección de un presidente. Lo esto es que... En causas anteriores se, ha, se hizo cotidiano y no tuvo régimen de consecuencia. Sí. Entonces, lo que esperamos es que estas cosas tengan régimen de consecuencia y el elector sepa a quién elige. Si lo que elige a un negociante eh, barato, a un profanador de la constitución, si lo que elige es a, a un prostituto de, de lo que son los bienes del Estado. Y estos casos que se dan en la Cámara eh, de Diputados, que también se dan en, la, en, en, en los senadores, es, es un caso simplemente bochornoso y penoso en lo que es la institución del país. bien, continuamos con su espacio de mañana y ya estamos en la entrevista caliente, en su café caliente. Y tenemos de invitado, como decíamos antes de la pausa, al representante, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia Duarte, eh, a Juan García, Juan María. Eh, gracias por estar acá con nosotros y por supuesto eh, aprovechar y saber cuál es la situación del famoso 14%. Buenos días. Sí, gracias. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Juan. Muy buenos Carolina. días. Carolina. Es un momento de comercio, es un momento de empleado, es Así un momento es. interesante después de tanto tiempo de, de, de rondas, de reuniones. ¿Cuál es la situación de hoy? Saludar a los, a, los, a los que escuchan y ven este espacio día a día, de mañana, muy importante, informaciones de interés eh, local, nacional, porque no internacional. Eh, gracias, Dan, por la invitación que nos hacen este, este espacio. Fíjate, eh, nosotros a nivel del comercio, eh, todos sabemos la situación y dime, el... te diré que ha habido en los últimos eh, meses con relación eh, a un aumento salarial. Y yo bueno quiero destacar de principio a los que nos están observando en esta oportunidad que la empresariado del comercio nunca ha estado indispuesto eh, a aumentar realmente. ...el Salario y sector laboral. Siempre hemos estado de acuerdo con esa eh, postura. Pero realmente aquí si la cosa se le da a larga. Hablábamos al principio que esos enfrentamientos y 12 reuniones que se han llevado a efecto para llegar eh, a la conclusión de un 14% de aumento sector laboral. Yo creo que eso no debería suceder en otro país. Eso debería ser, lógicamente, automáticamente todos los años. El Banco Central. Eh, hace un estudio estadístico todos los años y debido a la inflación que habido en el país, vamos a aumentar el sueldo del sector laboral. Sería mucho más fácil. O sea, no. tengo no. entendido que eso está contemplado en la ley, que el Estado es el que rige los niveles de salarios del país. Y así debería ser. Evitamos... ¿Pero es así o oh no? No tiene el dato. De si está establecido... Sí, sí, no, no es sí, así. Sí, Eso está establecido. ¿Eso no debería hacer? ser así. ¿Por qué no hacerlo? Evitamos reuniones hasta gasto de combustible, cosas pues que entonces reuniones, la gente moviéndose en el país, como están los tapones aquí en, en, en Santo Domingo, y peor el tiempo. Juan. Eso es lo que es la misma economía a nivel del país. Entonces, realmente... ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio? Fíjate, eh, esta ha sido una decisión a nivel de la Federación Dominicana de Comerciantes, donde realmente también FEDOCámara está incluida las dos la cámaras eh, la, la que conforman todas las cámaras a nivel del país, somos 32 eh, cámaras a nivel de República Dominicana, y forma parte de lo que es el engranaje empresarial del país, todos reunidos en lo que es la Federación Dominicana de Comerciantes, eh, que dirige el ingeniero Iván de Jesús García, ciertamente que después que se dio la el, el aprobación el, el la semana pasada del 14%, sin tomar en cuenta una petición que hemos venido haciendo desde el principio y es algo, lo que decíamos, algo, una exigencia de simple y llanamente cumplir una ley que está establecida la ley 187-17 que establece muy claro y precisamente la clasificación de las empresas hay tres elementos de, o tres categorías de empresas que son las micro, la pequeña y la mediana empresa. Entonces esa ley da lo, to, toda la panorámica de la clasificación porque no podemos colocar, como decimos en el campo, todo en un solo saco. Estamos defendiendo la subsistencia de las pymes en República Dominicana que somos el 97% de... ...las empresas pequeñas y medianas... ...en nuestro país... ...por tal razón... ...no podemos igualar... ...una empresa, un pequeño colmado... ...un salón de belleza... ...a igualarla a las grandes empresas... ...a los bancos del país... Juan, ...y pagar el mismo sueldo que paga esa empresa grande... ...Pero Juan, resulta que... ...yo como empleado... ...tengo que ir a comprar... Eh, ...el quintil... El, eh, ...tengo que subsistir... ...tengo que comprar... Y el Banco Central tiene unas estadísticas que me dicen a mí que se necesita de 25 mil pesos para el último quintil, de 30 mil pesos para el segundo, para el tercero, 35 mil, en fin. Ahora, con ese sueldo, que es un sueldo de lo más pequeño de América, de los más bajos de América, apenas 200 dólares por mes, los empleados, ¿qué tienen que hacer para, por lo menos... Que su dinero tenga poder adquisitivo para comprar comida. Fíjate, el Banco Central, lo que usted está diciendo es, eh, es real. Eh, la canasta, usted se refiere a la canasta familiar. Claro. Está por encima de los 30 mil pesos. Sí. Por encima eso, ¿sí? de los 30 mil pesos. Y lógicamente, el sueldo que se va a llevar a efecto ahora, según la aprobación que se dio, va a 17 mil 600 pesos, el mayor sueldo. O sea, porque hay, hay diferentes categorías 14, de sueldos. 10, 14 y 17. Aquí, y eso es lo que se dice. Aquí hay prácticamente más de 20 sueldos diferentes. Porque si nos vamos, por ejemplo, eh, decía el presidente de la federación, ahí, y ahí está también en los medios y, y es lo correcto. Aquí, por ejemplo, se habla de sueldo. Pero aquí, por ejemplo, los hoteles en el país, el sueldo que tiene son de 6.800 pesos. 6.800 pesos un sueldo establecido pero aquí hay un, una, una, una variante de sueldo, quedan más de 20 sueldos diferentes. Entonces yo entiendo de que, y reiterando, reiterando, el comercio no ha estado negativo al aumento salarial del sector laboral, no, no estamos de acuerdo con el aumento, lo único que estamos, que estamos apelando era por la subsistencia de la microempresa, porque no tiene capacidad de pagar un sueldo, que paga quizás los bancos de usted, usted cree que está en peligro la subsistencia de la MIPIME si, si se paga ese sueldo a los empleados. ¿Cuánto es, el es, precio? Es, que, es que no pueden pagar un, una, un pequeño colmado pequeño, eh, no puede subsistir con las exigencias, los impuestos que hay en el país, el sueldo que la luz, que los impuestos, o sea, wow. hay hay mucho, mucho, mucho, mucho eh, gasto fijo que tiene para una empresa pequeña que no va a subsistir. ¿Cuánto es el Entonces, sueldo? Es mejor subsistir y que no desaparezcan las la pymes. De una micro. Claro. ¿Cuánto es el sueldo para el empleado en una empresa micro? Hay tres categorías de sueldo. Hay un sueldo que con el aumento va a ser 10 mil, era sí. 9 mil 500 y algo. Con ahora el 14. Va a subir, ahora va a subir a 10 mil y algo, hay 12 mil pico y 17 mil 600. Hay tres, tres sueldos. Pero bueno, si nos ponemos del otro lado y entendiendo esa parte de los gastos fijos eh, que tienen las empresas, los imprevistos y demás Pequeña o, o mediana o grande Hablar de un sueldo de 10 mil pesos Y que a un 14 viene siendo mil y pico de pesos ¿Verdad? O sea, siento Y usted dirá O sea, que no es tanto lo que podría afectarle Para que esto incide en la subsistencia de la misma o sea, no estamos a, a, hablando de 5 ni 10 mil pesos más Es que todas las empresas eh, Según la temática que tiene el Ministerio de, Comercio, eh, del Ministerio de Trabajo todos vamos a pagar eso, eso de máximo, de mayor o mayor cantidad, porque hay una panorámica ahora de que la clasifican en valor de 4 millones de pesos de inversión y de edificación que usted tenga. Por ejemplo, para que se entienda claro y preciso, si Fulbo tiene un pequeño colmado y tiene un local alquilado, y ese local alquilado al dueño le cuesta 3 millones de pesos el local, va un inspector del Ministerio de Trabajo, y le dice que ese local no es de fútbol, que es alquilado. Ellos dicen que a ellos no le importa Uf. eso, sino que tú, usted está moviendo alrededor de 4 millones de pesos. 3,5 que cuesta el, el, el local, no siendo suyo, <risa> 500 mil pesos quizás o 300 mil que tiene de capital para movilidad de la empresa, le suman 4 millones de pesos que usted ah, tiene de no, inversión. No Por tal razón, está usted tiene que pagar 17 mil pesos. Entonces, el hecho no es que no lo pueda pagar, sino que lo que estamos es acudiendo a la subsistencia, de las empresas pequeñas, de las pymes, Hay otra la cosa, la subsistencia para que se mantenga activa, que Hay. somos los mayores empleadores del sí, país. Claro. Hay 2.500 millones de empresas a nivel del, del país y una gran cantidad de empleados que depende de esa pequeña empresa. Hay otra cosa que no entiendo, vamos a permitir que Felicia traiga el cafecito, porque la situación está un poco caliente. Si fue un 14% lo bueno, que aprobaron, buen, buen, buenos día. días Felicia. Buen día, buen día. Buen. Si fue un 14% Gracias. que aprobaron de aumentos, Gracias. Eso 14, ese 14% se va a aumentar equitativamente a las diferentes eh, Re, renglones. renglones que tienen. Si tienen tres... Así va a ser el 14% a cada uno. No sé cómo va a afectar entonces a, a la pequeña y mediana empresa. Sí el problema está con lo que tú explicaste de los impuestos. Porque me, cómo me pueden a mí grabar un edificio que yo tengo alquilado como si fuera mío propio. pero que eso es, es, eso es imposible. Eh, eso, eso no puede ser. Si yo tengo un inventario, mucho menor. Cómo me pueden grabar así para entonces grabarme un sueldo por encima de lo que yo puedo pagar. O Entonces sea, ese 14% no es directamente proporcional a cada uno de los renglones. Correcto, porque como decía, tenemos tres sueldos, decía, que sí. deb debería ser la clasificación. Sí. La clasificación consiste en que las pequeñas empresas deben pagar el mínimo sueldo por su capacidad que tienen. Claro. Lo que sucede es que el Ministerio de Trabajo, como lo reitero, te está valorando, te está valorando incluso aún la edificación que donde tú estás habitando el negocio, que es ilegal te lo está colocando, o sabes que ahora cualquier local, cualquier pequeño establecimiento, cualquier edificación, por pequeño que sea, está hablando de millones de pesos. Claro. Ustedes están debatiendo eso en, en el diálogo o sea, porque ya fue aplicado lo del 14% ¿se Estamos correctos con el 14% porque no es que, lo que estamos diciendo es que se aplique la ley simplemente, que no hay, eh, considero que no hay necesidad incluso ni de, ni de reuniones ni de renuncia con los sectores sindicalistas, ni con el Estado, sino es que se aplique la, lo que dice la ley, simple y llanamente, la clasificación de las empresas, para que hayan, hayan, hayan tres, tres, tres niveles de empresas, lo que dice la, la ley. Entonces, ustedes como pequeñas empresas, y que no le evalúen su, su, un, un edificio o un local que, usted tenga, que no es suyo, que es alquilado. No, pero que eso es algo que... Que es alquilado. Entonces, se lo suman y se lo llevan a un capital, y le suban 4 millones de pesos, ya usted con 4 millones de pesos tiene que pagar el sueldo máximo. Hemos visto, he visto para, declaraciones. Para entendernos, mantén la idea, cabrón. Sí. para entendernos. Yo estoy en el centro de la ciudad, que la plusvalía es bien alta, y tengo ahí una pequeña tienda de relojes, por ejemplo, y ahí me graba a mí ese espacio físico, aunque yo lo que tenga ahí es una pequeña tienda, aún el valor de esa, de ese espacio físico, de esa estructura, le suman el valor de la edificación entonces, no que usted hay, está utilizando no hay pymes. y le suman el capital mínimo <risa> que tiene y lo llevan a por encima de 4 millones de pesos. Por tal razón, cuando le llevan ese capital por encima de 4 millones de pesos, usted tiene que pagar el sueldo máximo porque el hecho no es que. Ojalá se pueda pagar. Ya, ya. Ojalá se pueda pagar 20 mil pesos de sueldo. Ya. Lo que estamos, lo que estamos, eh, eh, lo que estamos eh, acudiendo es a que las pequeñas empresas, que son la gran mayoría, estén subsistiendo, o sea, se mantengan sí, activas. Sí, yo entendí. ¿Cómo será este yo proceso? Se Al grabarla con la parte física, oh. rompe eh, el nivel por encima de lo que debería de pagar por ser pequeña empresa. Eso eh, no definitivamente, sí, claro. es como usted nos dice, es irregular de todas las partes que se mire, porque no te pueden grabar algo que no es tuyo. Eh, sabemos que el comercio organizado eh, se maneja de una manera, vamos a decir, más formal, cumple eh, con los establecimientos laborales y demás. Hay un grupo importante que no están organizados y que entendemos que aprovechan o que de alguna manera afectan al empleado, eh, con el tema del mismo sueldo, eh, con el seguro médico, con todas esas prestaciones que se supone que se le deben de garantizar. Eh, ¿Qué nos podría usted decir de esto? ¿Se, se, ap se aprovechan de que no hay una regularización del personal que tenemos en los negocios, porque están por allá, no están organizados, o sea, no pertenece, vamos a decir a la asociación, eh, esa parte informal, informal, pura que tenemos, que sabemos que es así y que de hecho entonces se pasa a un abuso de quienes están en las empresas o sea, todo el empresariado que está organizado y que pertenece a un, a un gremio empresarial lógicamente está organizado paga sus impuestos, tiene su TCS eh, cumple con lo que exige la ley a nivel eh, de, del Estado Dominicano ahora bien, como tú sabrás en un umbral amplio Hay de todos eh, sí. Tú sabes que hay muchos hay mucho negociantes ¿no? Es bueno que no, no confundir los términos Hay muchos sí. negociantes Que se... Como los mismos medios Que hay muchos comunicadores Que no son comunicadores No están legalizados Y vienen a hacer programas Y vienen a, a trabajar en los medios Sin tener que ser autorizados Eso sucede también a nivel del comercio Hay muchos negociantes Que consiguen Que si ya se si un dinero Se van fuera traban capital, no tienen el mínimo conocimiento prácticamente de lo que es eh, un, un ser un comerciante, que es un oficio, eh, encuentran un negocio de oportunidad, compran y venden, no están regularizados, regularizados no tienen establecido incluso ni, un, ni el por ciento que quizás deben ganar en, en, dicha, en dicha venta, sino que lo que piensa es ganar y ganar, quizás en perjuicio de, la, de los mismos consumidores. ...porque no viven de eso, es oportuno... ...por tal razón, sacan provecho en el momento... ...aunque... ...se vean afectados... ...perjudiquen a, a, a todo el mundo y lo demás... ...por esta razón, lo que sí estamos establecidos... ...y que hemos vivido... ...años y años... ...en el sector empresarial, en el comercio... Manten, ...mantenemos una dinámica... ...de perfil... ...cumpliendo con, todo, con todas las leyes... ...que realmente tenemos que cumplir en nuestro lo, país... Lo que ...los sí empleados... Sí. Gracias. Lo que sí debemos de decir a, a fondo de todo esto, y independientemente de cuál es la situación, si, si son los comerciantes, si son los empleados, si son las asociaciones que defienden los derechos de, laborales de los empleados, es que hay un grupo, miles y miles de familias que se están viendo afectadas de alguna forma, Juan, porque... No reciben los recursos necesarios a través de la labor propia tal vez de una economía eh, que no es, vamos a decir, la mejor, las irregularidades, que por eso te preguntaba que se dan en el mismo eh, sector laboral y todo lo que tiene que ver con, con este sector de producción, los empleados son los que hacen que las empresas salgan adelante y casi siempre pues, no son los más beneficiados. y Qué pena, qué pesar que hoy día estemos hablando de, de 10, 12 mil, 8 mil pesos que sabemos, que sabemos que no da para mantenerse. Mientras Esa tanto, es la realidad. Mientras tanto hay un choque entre empleados y empleador. Se sigue porque ahora los empleados están diciendo que los empleadores no le quieren pagar. ¿Hasta dónde a va a llegar esto? O sea, se ha, se ha querido quizá eh, dar informaciones que no son las reales. O sea, el empresariado le va baja, le a baja, le baja, le baja, le baja aumentar lo que se aprobó por ley. Ciertamente se, se le va a aumentar. Lo único es, como reitero, lo que se está esperando, que entiendo de que el anuncio o la rueda de prensa que se realizó el jueves pasado en el Hotel Lina, donde eh, había un sinnúmero de dirigentes e empresariales, todos eh, que forman parte de lo que es la Federación Dominicana de Comerciantes, Simple y llanamente para, eh, el, el, En defensa De la gran mayoría del comercio Se llega a un acuerdo, yo entiendo de que el gobierno En esta oportunidad eh, No va a permitir realmente de, de Que se lleve a efecto eh, Lo que se está Lo que se está organizando Amenazaron oracotando. con paro, amenazaron con paro el sector Cier, Ciertamente Se amenazó y se anunció de que Se van a hacer eh, algunas huelgas eh, A nivel eh, regional. Eh, eh, a nivel de, de pueblo hasta tanto, con la visión de que si no llegara a un acuerdo a, habría que hacer entonces una huelga nacional que quizás no sería el ánimo ni, ni el deseo del comercio organizado porque aquí el, el sector que más trabaja el, el sector empresarial es el comercio trabaja día día día a día y yo entiendo que no es lo ideal y que el gobierno va a permitir yo entiendo de que se va a llegar a un feliz término, a un feliz acuerdo, bienamente cumpliendo con lo que especifica la ley que ya dije al principio y así vas a hacer entiendo. Es como decía usted al principio, ya, se, ya están supuestos a llegar a una conclusión. Son meses y meses que tienen tanto a los empresarios, a los empleados y a todo el que esté en este ámbito, en este sector laboral empresarial, esperando resolver la situación. Y hay un punto muy importante, que entiendo que se va a llegar a, un, a una solución, y es que ya el, el, el viceministro del Ministerio de Industria y Comercio, que es empresario, el señor Ignacio Méndez, que siempre ha estado trabajando firmemente en su cargo, eh, apoyando lo que son las pequeñas y medianas empresas, eh, la, la, la, la pyme y ya un enlace, incluso eh, habrá ya una reunión, no tenemos fecha específica, pero ya va a haber una reunión creo que en el Palacio con el Comercio y el gobierno para buscar una solución a esta petición que el comercio organizado ha venido exigiéndole al Estado Dominicano. Por esta razón yo entiendo de que habrá solución y ojalá y ojalá que esta panorámica no, se vuelva, no, no vuelva año tras año a seguir ocurriendo. Yo sí. entiendo que debemos ir solucionando problemas Susanando para siempre Situaciones que se dan hoy Para que mañana no ocurra lo mismo Yo entiendo de que el, el, el Estado, el gobierno El Banco Central eh, Cada fin de año En el mes de diciembre A principios de enero Ya el empresario esté Edificado e informado Lo que tiene que colocar en su presupuesto En su agenda de pago El siguiente no año de enero El aumento que, le, que, que está establecido por ley a sus empleados y evitar este enfrentamiento, reuniones eh, muchas veces eh, una comisión de salario quizás no tiene los mínimos conocimientos, muchas veces sí. los mismos sindicalistas, usted lo ve hablando por los medios de comunicación y defendiendo lógicamente defendiendo a su, a su sector, pero no tiene una empresa, no tienen empleados y a, muy bueno. a, su, a su empleado eh, muchísimas gracias Juan María García, presidente de la Cámara Americana de Comercio Duarte Cámara de Comercio, a... Cámara de sí. comercio. Sí. por estar aquí con nosotros en este café caliente gracias por estas aclaraciones tan importantes para tanto el empleador como para, la, para el empleado muchísimas gracias ¿Qué ¿Qué muchísimas ustedes, ustedes manténganse ahí, en breve volvemos hay más contenido en De Mañana Continuamos en su espacio de mañana, gracias por estar ahí en sintonía y debemos de recordarles que el grupo Cometa eh, y por supuesto Batería Cometa es que el motor enciende potente, el motor de tu vehículo enciende potente, ponle Cometa. Porque ahí es que prende baterías Cometa, potencia de arranque instantáneo. Ponle Cometa, ahí es que prende Fulvio. Ahí es que prende con Cometa. Y tenía que ser, señores, LR, con la fiesta de papá. En LR los precios están de fiesta, celebrando el Día de los Padres. Colchones, sillones, televisores, todo lo que papá quiere para estar. Cómodo y también entretenido Llévatelo como tú quieras Al contado, al crédito Cómodas cuotas, pero ponga feliz a tu papá Porque en el IR todos califican Mira, eh, tenemos una información que nos envía el Colegio Mi Divina Patria Y nos dice que la entidad educativa fue recientemente acreditada por el Infoté y tiene el grato placer de invitarle a la, invitarnos a la importante rueda de prensa que realizarán mañana miércoles 17 a las 9 de la mañana en nuestro local situado en la Avenida Profesor Juan Bosch en el sector Vista Valle. Muchísimas gracias. Firma el profesor Leslie Santana Reyes. Gerente General, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos eh, un mensaje de WhatsApp que me gustaría decirlo porque eh, de una amiga televidente del sector Santa Ana y ella le hace la pregunta al invitado que teníamos acá. A Juan María García, presidente de la Cámara de Comercio de eh, Provincia Duarte. Y ella dice: Pregúntenle al señor si cuando uno va a comprar lo clasifican y le bajan los precios. ¿Qué te parece? Los precios. lo viven, bajan los precios. Los precios sí. viven subiendo siempre. Son como el espagueti milano: crecen, <ríe> crecen, y crecen, y y crecen y crecen. Ya llegamos al momento del tema central, que en este caso le toca a nuestra compañera Carolina Medina. Carolina. Bien. De mañana. Muy bien, gracias Fulvio, gracias amables televidentes. Hace unos, un tiempo hemos, o he venido reflexionando en relación a la situación que en los últimos años, en las últimas casi dos décadas que hemos tenido de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, o PLD como le decimos, Hemos llegado a la siguiente reflexión y es que los principios fundamentales e ideológicos que dieron origen a este partido, donde el profesor Juan Bosch con una ideología eh, coherente de valor, de respeto, de transparencia, que fue lo que hizo que saliera de su otro partido que también había fundado el PRD. El accionar del gobierno de, de este, del, gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en casi ya sus 16 años, los diferentes escándalos de corrupción que hemos visto en nuestro país, casi dos décadas como decía, solo interrumpido por una nefasta eh, gestión del, del expresidente Hipólito Mejía, que ese no es nuestro enfoque en estos momentos, pero que debemos de resaltar. No es posible, que desde el ejercicio del poder, de la gobernabilidad, a este partido que nos ha gobernado por tantos años, no le ha sido posible resolver uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos como nación. Ciertamente tenemos una deuda social acumulada, histórica, hay que ser justo, podríamos decir, de alguna medida, pero son casi 20 años gobernando la República Dominicana. ¿Y qué han hecho?, muchos escándalos de corrupción que han ido en aumento con el paso de los años y que más adelante estaremos citando algunos de ellos. Y es que cuando las cosas andan mal dentro, imagínese usted cómo están fuera. Hemos visto todo lo que ha pasado en los últimos días y a propósito de esto, para continuar con el comentario, vamos a poner el audio que entendemos que no podemos dejar en el olvido el accionar los referimientos que han estado haciendo, pero más que todo de una persona que se entiende que es la voz o el speaker del presidente Medina, haga referimientos como esto. Cuando habla Rodríguez Marchena, ¿habla el presidente Medina o solo estuvo hablando él? Otra de las cosas es que nosotros debemos de crear conciencia y nosotros debemos de decir hasta cuándo, hasta cuándo lo tendremos, cuándo van a parar, qué nosotros vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer para que en el 2020 nosotros podamos decir, salimos del PLD o del PLD? Desde el accionar, desde las urnas, desde el voto consciente, ciudadano, nosotros debemos de asumir y decir que no queremos más el gobierno morado. Otra de las cosas que nosotros debemos de entender, de entender, es que cuando no hay un sistema de justicia independiente Tenemos tres poderes en la República Dominicana El ejecutivo, el legislativo y el judicial Y como hemos dicho tenemos tres en uno Porque el poder, el poder eh, legislativo es impuesto por un representante del presidente En este caso es del presidente Danilo Pero cuando era el otro Hipólito Danilo También son elegidos por ellos Es un empleado del gobierno ¿Cree usted que Genalai, en este caso, va a tomar acciones en contra de un presidente que fue quien lo puso o en contra de las personas que están a su alrededor? Pues fíjese que no. Una de las cosas que nosotros necesitamos y que debemos de abogar para un 2020 es que la, el poder judicial no sea impuesto y que no sea eh, manejado desde el poder ejecutivo. Los legisladores, si se quiere, de alguna forma, pues están ahí eh, por las líneas y eh, luego de que son elegidos por el pueblo se, se dejan llevar por una línea o pertenecen a una línea de gobierno eso lo sabemos si usted es la línea danilista eh, pepeachista danilista, leonelista del cual fuere, de alguna manera se dejan llevar por esta, pero se supone que los legisladores representan al pueblo y no hay intereses particulares de sus gobiernos usted tiene el audio ya tenemos el audio, vamos arriba se han sublevado, ha sido una minoría, una minoría insolente, encabezada por el presidente del partido, que no han querido reconocer y han amenazado y han chantajeado a esa mayoría generosa del partido que encabeza Danilo. Eh, la han chantajeado de que van a dividir el partido y al dividir el partido, pues, eh, nos condenamos a la derrota, a salir del Estado y a volver al ostracismo. Bajo ese chantaje, para ellos poder hacer, como niños malcriados, eh, con, como niños resentidos lo que le da su santa gana y esos dictatoriales son los que están asumiendo en la práctica eh, a través de la insolencia del levantamiento, de la protesta conductas verdaderamente dictatoriales, pobre de este país pobre de nuestro país pobre de nuestro partido si esa minoría se convierte en mayoría y si esa minoría eh, regresa al Estado y regresa a la jefatura del gobierno y del Estado, pobre de nuestro país y pobre de los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana, porque su conducta de, degenerativa, porque ha habido un proceso de degeneración, ¿eh? no, no, no nos perdamos en eso. ¿eh? Esos compañeros que conocimos hace 40 años, hace 30, ¿eh? muchos de ellos se han degenerado y han llegado a las actitudes que hoy conocemos. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible que Leonel tenga esta actitud? Sí, es posible, ahí está. Ha habido un proceso de degeneración política, política, mientras Danilo podemos decir que ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, su condición de estadista ha crecido con los años y es hoy mejor que, que, mejor que en, el, en el 96, mejor que en el 2000, mejor que en el 2006. Eso lo podemos decir eh, con toda seguridad. En el caso de Leonel ha habido un proceso inverso, como esas enfermedades degenerativas que, que, se, que son, nadie las puede parar por pues eso es lo que ha pasado y ha contagiado a todo ese grupo que le acompaña ¿eh? y entonces bueno pues ya no son ya no son esos compañeros que conocimos hace 40, 30 años sino que son otros ese, ese que conocimos hace 40 ya murió ya dejó de existir el que hay es algo que no se parece en nada a, lo, a aquello que, que una vez creímos, que una vez militamos juntos y que una vez con muchísima alegría eh, eh, con, construimos eh, este esfuerzo político. De modo pues que como... Degenerativo. Degenerado político. Y, y, y, y ponen a Danilo Medina como un dios, lo exalta, exalta a Danilo como que ha sido, eh, la evolución del presidente Medina ha sido lo, lo más... Eh, ni siquiera el término encuentro para Ahorita A un van, nivel superior Él pone a Danilo en un nivel superior a canonizar, ¿no? Sí, eso solo le falta Pienso que de haber estado vivo el, pre, el profesor Juan Bosch Hubiera renunciado a su criatura A ese bebé que formó Como decía en principio Sale del PRD porque entiende Que su ideología Que lo que él, que que él Como concebía o como percibía El ejercicio de la política No fue eh, lo que esperaba dentro de ese PRD Pero si estuviera viendo Lo que está pasando en el PLD En estos momentos Y si ciertamente las almas existen Y desde el más allá se puede ver Lo que está pasando en la vida terrestre El profesor Juan bosch Debe de estar revolcándose en su tumba De ver el accionar Los niveles de corrupción Que está pasando en nuestro país De la mano de este partido Y nos enfocamos tanto en el por qué es que son 16 años en el ejercicio del poder y debemos de decir que los presupuestos que nosotros necesitamos para temas fundamentales de nuestra nación, como son el sector salud, el sector educación, que a propósito de un 4% seguimos estando con muchas, muchas debilidades en el sistema de aprendizaje, en las encuestas, en los informes que se hacen a nivel internacional. La República Dominicana aún estando la aplicación de ese mismo eh, Aún estando la aplicación de ese mismo, no se ha percibido en el escalón de, de alza del conocimiento y de la preparación académica, de ese sentido crítico eh, que necesitan los estudiantes hoy día. Pero tenemos un sistema de salud. Estamos hablando de 16 años, no son cualquier cosa, es toda, casi una vida ya de un adolescente. Los hijos del PLD, como se les llama, nosotros debemos de decir, el sistema salud, sí, hay muchos hospitales que se están haciendo, aquí en San Francisco de Macorís se está haciendo el hospital eh, regional, y qué bueno, pero son cosas que se supone que de un, desde un presupuesto deben de salir. Ahora bien... Nosotros hemos venido en todos estos días recibiendo y viendo las denuncias de la insuficiencia de un líquido tan potable como el agua. Y como bien nos daba la información Fulvio, bueno, esto se desprende del presupuesto de salud. El Instituto Nacional, eh, o INAPA, como más bien le conocemos, donde no cuenta con los recursos, con los técnicos, con el personal eh, necesario y los recursos económicos ni decir entonces que esto da como resultado que tenemos sectores gente que anda comprando sus camiones de agua gente que tiene que salir hoy día en pleno siglo 21 con sus botellitas con sus cántaros de agua porque no ha sido problema siquiera resolver el problema del agua en república dominicana y casi estoy terminando el tema pero quiero poner la imagen porque hemos enfocado el tema, es en el PLD, en este gobierno, en este partido más bien, que tiene 35 años y que sus principios fundamentales e ideológicos, y le preguntábamos a la profesora Luz Helene, ¿y los círculos de estudios que se realizaban cuando el profesor Juan Bosch? Ella solamente se rió, porque sabe que han caído en una decadencia de valor, porque solo oprime el interés propio. Y ahí lo tenemos, esto es lo que... Era uno de los temas o eslogan o frases que se utilizaba cuando Juan Bosch se utilizaba Y la voy a leer Luchar, vencer el PLD al poder para salir de la crisis, vota por el PLD El PRD nos engañó, por eso estamos con Juan Bosch Ay Juan Bosch, si estuvieras vivo Dice, amarra Amarra a los gatos para que el pueblo coma barato. Fueron algunos de los eslogans que ide identificaron las campañas del Partido de la Liberación Dominicana. Y termino, y termino el tema, citando algunos de los casitos, eh, que son muchos más, pero solo cito algunos. ¿Ustedes recuerdan eh, los sobornos para la adquisición de los aviones supertucanos? Eso fue cuando Leonel Fernández. Usted recuerda el caso Paya, usted recuerda los contratos de la Barrigol, usted recuerda a Feli Bautista, usted recuerda a, Feli, a De La Rúa cuando fue sometido y anda haciendo política como si nada. Usted recuerda a la OISOE y usted recuerda a Punta Catalina y a Odebrecht. Y así hay muchísimos más. Nosotros tenemos que crear conciencia y decir que necesitamos un gobierno justo. Un gobierno que trabaje realmente para los pueblos y que no esté solamente pensando en los intereses personales. La situación que vive el Partido de la Liberación Dominicana no es por ninguna reforma de la Constitución, no es porque Danilo es el salvador del pueblo, es porque quieren permanecer en el poder para seguir haciendo sus diabluras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Carolina por este tema que es un tema amplio, un tema sí. que tenemos que tratar a fondo en otras excepciones del programa de mañana. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Durante estas dos horas de trabajo que les hemos entregado. Feliz resto de día y nos vemos mañana en una nueva cita en De Mañana. Buenos días.